Hoy día el movimiento estudiantil tiene la misión de llenar las calles. Una vez más, día a día, hasta que se consigan los cambios en educación que veníamos proponiendo hace tantos años. Basta de represión policial, basta de represión del Estado. Los estudiantes seguiremos movilizándonos en las calles hasta que existan cambios concretos y estructurales. ¡Sigamos compañeros, adelante! Este primero de junio hay una cuenta pública por parte de la ministra de la presidenta Bachelet. Esa cuenta pública tiene que dar... ¡Soluciones! Somos nido de delincuentes. Desde el 11 de septiembre de 1973 pasó a ser un nido de delincuentes. Primero los uniformados asesinos, terroristas y después estos coludidos de mierda con el neoliberalismo, mintiéndonos todo el tiempo, prometiendo lo que saben nunca van a hacer.